al gobierno pasado eh, ver como funcionario que solamente él tenía que le poner un brazo a, a, de distancia y lo tocaba cerca de él, que ni, no hicieron su declaración jurada. O sea, en el mismo escenario, eh, personas eh, ocupando el mismo escenario del presidente que, que no hicieron sus declaraciones. Yo creo que es bueno iniciar un gobierno un cambio de gobierno como se como eh, prometen hacer estas estas nuevas administraciones, este nuevo gobierno, este nuevo eh, eh, gobernante que es Luis Abinader Corona, no es solamente nombrar funcionarios eh, que uno considere que pueden hacer un buen, un, buen, un buen papel, sino que esos funcionarios cuando toquen la puerta o estén sentados en, en ese escritorio tengan su declaración jurada de bienes en las manos para así... Eh, cumplir con la ley y así un, nosotros saber y entender de dónde surgen tantas riquezas de funcionarios que luego de pasar por nuestras arcas se convierten en nada más y nada menos en personas que eh, adineradas y personas que no tienen ningún tipo de problema económico. Mejor, su, se ven en suntuosidades y frivolidades, frivolidades que tienen que ver mucho con mi dinero que me tomaron del bolsillo. Yo creo que Milagro Ortiz Bosch eh, debe hacer cumplir eso que dijo, que no se quede en el periódico, que no se quede en el bla, bla, bla, y no se quede en que haya que tomar fuerzas, que haya que tomar la justicia para poder hacer que un funcionario declare sus bienes para así nosotros estar tranquilos. Eh, eso es correcto. Ahora hay algo serio que nosotros ya no estamos acostumbrando a ver. Precisamente si tú comparas las veces que el presidente Medina se expresó con sentido, en el sentido de, de cómo iba a enfrentar la corrupción, es parecido a lo que ha externado en múltiples ocasiones el presidente Luis Sabina, del cual nosotros no tenemos la menor duda de que pueda accionar en contra de la corrupción en este país. Eso mismo que acaba de señalar la doctora Milagro Sotir Bosch, que fue el primer, la primera designación que hizo el presidente Río Binader y de manera muy correcta aplaudida por todo el mundo de que designara a la doctora Bosch en esta, en esta, eh, con esta responsabilidad. Eso mismo dijo eh, Lidio Cadet cuando le fue eh, Dada esta responsabilidad de velar por la ética gubernamental de los funcionarios que habían sido designados por Danilo Medina en su momento. Yo me voy un poquito más lejos. Yo quisiera que Milagro y otros funcionarios, el nuevo presidente, no es que no lo digan, pero decirlo menos y que más que hablar con palabras, decirlo en la práctica, o sea, no teorizar, sino eh, accionar, hacerlo con la práctica para que realmente nos deje a todos los dominicanos satisfechos no vamos a hablar de que hoy dice la doctora Milagro digo, y ojalá así sea que el funcionario que no declare haga la declaración jurada verdad intentar al gobierno en el momento en el tiempo que lo especifique lo establece la ley pues será suspendido por cinco años para volver a tener derecho a ocupar una posición en el estado qué bueno ojalá y que así sea pero yo no creo doña Milagro no me lo no me lo no lo diga no lo teorice. esperemos que pasen eso no sé yo cinco seis meses y si un funcionario no ha hecho su declaración jurada pues Pongan ejemplo, eh, eh, empodérese y suspéndanlo, así mismo como usted tal, lo dice. Pero después, si no lo hace, esto que estamos diciendo nosotros se lo vamos a estrubar en la cara y, y, y no es tal vez lo correcto. Entonces me gustaría hacerle un televidentes que fuera más práctico, menos teórico y que fuera más a la práctica y, para que realmente y, y puedan confiar y creer que las cosas se van a hacer tal cual. Y sobre todo porque nos han engañado todos los años no ha engañado bueno, en todos los gobiernos, o sea, no, no, no hemos visto eh, uh, nada, nada, nada de eso que se dice al inicio de cada gobierno que se cumpla. Y claro, solamente, o sea, si tú me dices esto, Víctor, que un funcionario, de, para ponerte de lejos de la frontera, no declaró y tú no te das cuenta, pero aquí... En el mismo palacio, en la misma oficina, que, que se miran claro. uno con otro. Con, eh, con, esto, estamos diciendo, con esto podrán decir algunos, Oye, pero son cinco días, son cuatro días. No, no, no. No, puede no, ser, es, que tiene que ser el -es, que dice. Lo que estamos es advirtiendo, serio. Por ejemplo, mira, en el caso del, del año escolar en la República Dominicana, está en el mismo Ayer mm. se tenía una reunión prevista del ministro Fulcal, e iba a dar declaraciones, iba a describir la estrategia que se iba a utilizar para el año escolar que supuestamente estaba previsto iniciarse el 24. Todo el mundo, todo el mundo, los sectores involucrados en la educación de este país saben que no es verdad que el año escolar, no, no importa cómo fuese, iba a comenzar el 24 de agosto. Entonces, o sea, yo digo, vamos a teorizar menos. Fulcal dijo, desde el principio, después de ganar las elecciones, que el año había condiciones para iniciar y que estaban las estrategias enseñadas. No, oye, no, vamos a la práctica. Vamos a la práctica. Ayer incluso se suspendió un encuentro que iba a tener con los sectores. Incluso ya se comenta, entonces no vamos a dar paso a que eso causa ruido. Ya se comenta que eso fue que los colegios privados... Algunas instituciones que hicieron o quieren formar parte de la estrategia que se va a diseñar para el año escolar venidero. Se dice que los colegios privados eh, están influyendo porque se van a tomar, entre comillas, una serie de medidas que van a ser afectadas a los colegios privados de la República Dominicana. Y un sector tan poderoso como ese, como otros sectores, no es verdad que va a permitir que esas acciones se tomen para perjudicar la el gran idea. negocio que es la educación, la educación. privada. En el país. Entonces, esos son ruidos que yo sé, yo... Ruido que yo entiendo que no hay necesidad de producirlo. Mira, lo primero que hemos visto a Fulcar, primero antes de tomar, de, de tomar el, el puesto, hablar de, de, de, de inicio del de, de, de año escolar, de tomar, eh, de hacer declaraciones y luego que, que, que está. Ahora dice que no, que no había nada planificado, que no había estructurado. Entonces eso se toma su tiempo, señor Fulcar. Eso se toma, se supone. Que eso no se, que si una cosa que hay que hacer un plan de seis meses en seis meses, usted no lo va a resolver en una semana, que es lo que tiene. Sí o no? Dime, entonces, this, this. Discurso de campaña. Nosotros Exactamente. tenemos Entonces, diseñado y nuestra. Oye, discurso de campaña, de magos, tenemos, de tenemos, tenemos un plan estratégico para encumbar este país por el camino sí. del desarrollo y producto de muchas cosas no se ha logrado. Si lo tenemos en las manos, tú sabes lo que vas a recibir. Entonces, claro. No teorice. Vamos a dejar esos temas de campaña para cuando lleguemos. Función de, de, de ofertas reales, entonces puedan hacer otra... ¿qué, la la la ¿Qué, ¿Qué estaba haciendo la edp la ADP como gremio? Al ver que las autoridades pasadas, con un año escolar que que tenía a menos de 15 días, la ADP no se percató que, que las autoridades no tenían ningún plan para el inicio escolar, para el año escolar, no te se percató de nada. ¿Qué? O sea, ¿para qué están ahí? yo no quisiera decirte pero solo lo que, que me había pasado ahí, de yo, yo le pregunto a a, a, a, yo, yo, a nuestro amigo a dejar, a mi, y paciente mío eh, yo, yo, eh, yo voy a dejar le voy a, a, mí, ser, le voy a preguntar qué estaba yo haciendo a, ahí te voy a dar esa respuesta para que el propio císter gavin te la dé el próximo lunes aquí en contacto sí, claro que, porque ¿verdad? yo dije pero pero ven acá pero para qué tengo un gremio en una institución y la institución ni siquiera piensa en el año escolar y el gremio no dice nada te la iba a dar, pero me iba a pasar con lo que iba a decir. Vamos a dejar el lunes, esa respuesta de tu paciente y nuestro querido amigo, Cristo Gabriel. ¡Ay, cuánto! Cheque, ¿cuánto vamos a, a, a, a ir a, a una pausa de 30 segundos para que nuestro querido máster prepare prepara los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. En 30 segundos regresamos con los titulares. Adelante, Mister